I believe el primer riff que se escribió de esa canción jamás fue una cosa que, que escribí yo estando con Carly en la grabación de Inc. En el en lugar el que teníamos, que fue el. Esa parte es, se me ocurrió ahí y dijimos, guau, wow, es que tool, tenemos que hacer una canción así y tal. Y luego, cuando llegó el momento, lo, lo incorporamos a, a I believe. Creo que ese fue el primer riff que se escribió de este disco. Creo que fue el primero. Quizá haya alguno en Mr. Goodman como muy anterior que haya metido Carly que haya sido de, yo qué sé, hace 10 años o algo así. No me extrañaría nada. I believe es mi tema favorito del, del álbum, creo. Y creo que es una muy buena introducción al resto de discos, si bien tampoco da entrever el resto de ideas. Tan variadas que hay en, en otros temas. Todas las ideas están compactadas y, y la canción forma un conjunto eh, de otra manera a las del resto del disco. Es como, como que su solidez es, es de otra manera. Que tuviera un mensaje muy claro, que tuviera una efectividad muy clara en el, en el tótem y que aparte fuera épica. Yo tenía otra percepción de la canción de la que Ars. Creo que nos ha pasado a todos, pero al principio. La idea iba a ser que iba a ser como una canción salida de un disco de Tool o algo así, o no sé. Mi percepción de la canción era bastante distinta a lo que ha terminado siendo. Eh, pistas instrumentales que más me gustaba escuchar antes de que hubiera, antes de que hubiera voz. De escuchar el i y cantar por encima era un, una gozada, porque estaban las guitarras, estas tan espaciales, estaba la, la batería tan con tanto gusto, con tanto groove Es bastante efectivo, lo que intenta transmitir es un... es un tema de rock progresivo con, digamos, influencias bastante marcadas ¿no? de lo que quiere decir. Cuando recibí la noticia de que la canción iba a hablar sobre <coughs> si existe o la posibilidad de que existiera vida fuera de este planeta, pues me moló mucho y como lo planteó Dante las dos visiones del presente y el pasado de nuestros ancestros, incluso imaginando que son esas luces que hay fuera de la Tierra que... si es posible que haya algo más allá. No simplemente la existencia de vida otros planetas, sino de la pregunta que siempre ha existido en la humanidad y de cómo esa pregunta eh, es una constante a lo largo de todo el tiempo en la historia de, del ser humano. Por eso en la historia se cuenta de la, desde la perspectiva de dos seres humanos. Uno en la época del Imperio Maya y otra en la época actual. Entonces, en este caso somos Alex y yo, que hacemos... Yo hago de Maya, el hace de, de una persona de, de, de, de la actualidad, y, y lo que hace la canción es el establecer el paralelismo entre uno y otro, de, de que habiendo pasado miles de años, y habiendo habido mil avances tecnológicos y de todo tipo, realmente la cuestión sigue ahí. No solo líricamente, sino también musicalmente, hay como un hilo conductor más grueso en general en esa canción. Y es un tema que siempre me ha, me ha llamado mucho y siempre me ha, me ha tocado mucho y por eso quise hacer la canción de Ivy por eso quise hacerla de esa manera. Una canción que para mí es del top 3 de la banda allí en épicas como Fakos. Y no sé, a lo mejor por eso, por eso eh, es mi favorita. Sí que en el proceso compositivo era una canción que no se veía muy claro si va a ser de no o no, prefiriéndonos a, al hecho de que eso, no habían giros. Como si en un restaurante pides algo y te traen algo que no has pedido, pero igualmente te gusta. Pablo tiene muchas influ influencias funk, sobre todo de Red Hot Chili Peppers, que, que es una banda que nos gusta a todos muchos y sé que hay un montón. En Castle Rock teníamos un local y me acuerdo componiéndola cuando estábamos ahí tonteando con las estrofas y tal. Yo una parte en la que le dije a Pablo nuestro bajista. Le dije, eh, pues a ver si te marcas ahí un slap guapo que suene funky y tal. Algo que sea como los rejos mezclado con Tool, algo así, nos salió como el ritmo este, como de jungla. Que además, luego se le ponen leeks y riffs por encima y queda de puta madre. O sea, esa parte entera es algo que nunca habríamos podido hacer si no estuviera Pablo, porque es él el que hace cosas así y mola un montón tener ese tipo de influencia y ese tipo de música en nuestra música, además de toda la que tenemos, porque es algo que nos encanta. Es muy tribal y amo, amo la música tribal, amo el sentimiento tribal de, de ciertos ritmos y tal y como cómo copula con la batería ahí el bajo, es, es demencial es una cosa totalmente adictiva Y Alex ha tenido más la mentalidad de, de un orquestador total de todo paches de, de teclado eh, pads, sintes, strings, Chorraditas que le meto en Ivy League, en plan eh... <tose> ha conseguido darle una dimensión y una profundidad a la producción de, de las canciones. Ha metido sonidos tibetanos al final de, de I believe, sonidos que parece que estás en lo alto de una montaña, me encanta la batería de Ibiri. Tiene momentos muy muy buenos, Carly, con la batería. En Ibiri especialmente, me parece que toda la canción de batería es soberbia. Me encanta toda esa batería. Porque en esa época estaba otra vez como volviendo a las raíces de mis gustos baterísticos, en plan el Chad Smith con la Red Hot y tal. Y quería sentir un poco el groove del 4x4. Hay una parte de guitarra que me gusta mucho y me parece muy sólida y volver a esa parte me encanta, me encanta a nivel de, de guitarra de juntar esos dos riffs me encanta, me parece una, una vuelta genial también eh, estoy encantadísimo de que tanta gente participase en la pro Choir el Proc Choir tenemos la suerte, en Iblis tenemos la suerte de contar con con un coro magnífico, amigos de, de otras bandas que, que tienen una calidad increíble han, han dado su tiempo eh, de forma totalmente altruista y por amistad para poner eh, voz en ese coro magnífico de tantísimas voces, de tanta gente, de, de la escena eh, pro nacional We are the children de Michael Jackson y esto recuerda eso, no, a mí personalmente me recuerda eso también y es, si le quitas eso la canción es otra es una canción totalmente distinta con eso le da la globalidad que realmente de la que habla la canción y eso hace que todavía sean, o sea la, la intención de que son himno eh, digamos que la ensalza todavía más ¿no? diciendo el we are one que es algo que a mí me emociona en particular y es algo que, que da lo que lo que les estaré totalmente agradecido, porque es, es algo que quería hacer mucho y siento que son hermanos para nosotros y y que todos estamos luchando por lo mismo que es por, por vivir de la música, por, por poder dedicarnos a esto, que es lo que, lo que sí. me gusta hacer. Muy efectivo en directo y, y creo que hay buenas razones para ello, está planteado muy de esa forma. Hemos tocado en festivales, por ejemplo en Sonic Arte, nos han dicho directamente que estamos tocando en ese festival por canciones como I Believe y estamos muy agradecidos de que haya calado tanto y que haya sido el primer single de nuestro, de nuestro queridísimo Tote. como una de las pocas canciones que teníamos cortas, ahí junto con Cucumber of the Gods que se quedó como fuera del, del LP original. Country era algo que se pensó desde eso, desde la época del Link. La época mezcla el rap, que es un estilo que bueno parece muy poco, o sea brevemente antes, no en Inc. y no se relaciona mucho con el tipo de música que hace y el country que no... Que tampoco es algo que se haya intentado para nada, o sea, completamente ajeno. Fue muy divertida de grabar, fue muy divertida de grabar. Las letras están muy guay, es una historia es como John Gota. Me enseñó Dante la letra y fue como... <ríe> What the fuck, dude? Quisimos darle un poco la vuelta a todo a nivel lírico. Hicimos fue utilizar el country y el rap, los combinamos, para criticar precisamente a América teniendo en cuenta que el canto y el rap son dos estilos americanos, es decir, son dos estilos que han nacido allí, también para extrapolarlo a todo el racismo que sigue a día de hoy en el, en el mundo, que nos pareció original y nos pareció eh, que merecía la pena esa, esa abstracción del propio estilo que estábamos haciendo de la canción. Hay quien aportaba algo de ese calibre, una letra en la que directamente hay un esclavo contra un esclavista que Pablo iba a rapear? No... Tengo demasiada autoestima sobre mi voz, es una relación amor-odio porque es mola lo que hemos hecho, siempre me gusta lo que hacemos, si no, no dejaría que se dejase como está, pero por otra parte, mi propia seguridad de que es algo... mío, ¿Eh? me hace sentir como... Al final le, le, le sacó valor y, y lo dio todo y, y eso pues como que le honra, eso está, está muy bien, sí. Se esforzó muy bien y el resultado fue... Un poco tonteando con la parte central. Vamos a meter una parte instrumental aquí un poco más... pero por así decirlo... Recuerdo Dante que vino con este... Con este lick, Álvaro pues plan... le añadió inmediatamente el que tenía un ritmo de hacía muchísimo tiempo que tocaba con mi batería electrónica de aquí de Murcia. que De hecho la tenéis aquí al lado. Ahí se ve que, aunque uno de los dos instrumentos puede irse a hacer hasta luego siempre vuelve y se sigue manteniendo ese ritmo perfecto. No sé, Son cinco métricas distintas, una hace una guitarra, otra hace la otra guitarra, otra hace el bajo de la batería, otra hace un teclado y otra hace el otro teclado. Y al, final, si no teclado y al final coinciden en un mismo punto. El hélice del ADN pues, es como veo visualmente la relación bajo batería Carly es el peor batería con el que he tocado, jamás Lo tengo muy fácil para saber qué es lo mejor que puede ir para lo que está haciendo y viceversa, a mí cuando se me ocurren cosas él es que no hay ni siquiera un nanosegundo para pensar que es poder ir aquí él hace algo Yeah okay, okay, okay. Es otra de las ra muchas razones por las que estoy más contento de estar en una banda así ¿Can tiene al final eh, una parte neoclásica eh, que la gente se pregunta, ¿esto de dónde, de dónde lo has sacado? Tal, me, me han dicho, Buah, es, esto es sonata ártica, y podría serlo, pero no. Mis viejos tiempos escuchando al, al maestro neoclásico de las de las seis cuerdas, que es Ingwe Malmsteen. A lo que se podía considerar que era bueno, un con previo pues está muy bien, es decir, es, eh, es original desde luego, y creo que está bien está bien ejecutado en tanto cuanto es una canción. Muy concisa y también con un tema interesante, porque no decir el que luego cuando se hizo el aquí y tal, me contribuyó mucho. Eh, antes de componerla, teníamos pensado ya cómo queríamos representarla. Saldrá bien, podré rapear y tocar a la vez. Mira tú que es fácil la línea abajo que es. Al final salieron bien las cosas y me gustaría ver cómo es. En directo, siendo espectador en directo la canción, porque creo que es algo muy curioso y bueno Cuando vivía en Madrid, tuve un sueño que que era como yo entrando en un centro comercial y había una cola como enorme, gigante que decía, yo voy a esperarme a ver qué hay al otro lado, que hay al final de la cola y lo que ocurría era que estaba José Pederol tocando la melodía de. Pues Mr. Goodman para muchos es el mejor tema del álbum. ¿no? Y, eh, pues es bastante obvio porque es un tema muy complejo, que no hace concesiones de ningún tipo, y eso es algo que. La gente que vamos a perder, que sabe que es la norma número uno, ¿no? para, para entender esta banda, ¿no? Es entender eso mismo. Enérgica, todo el rato, todo el rato está ocurriendo cosas, todo el rato hay cosas por detrás, todo el rato hay voces o hay samples, si hay un ascensor, que si hay un retrete, que si está a tele, que si la radio. Hemos metido rave, hemos metido fiesta, hemos metido bastes cañeras en plan ramstein Era una canción muy rara. Y muy que no sabías cómo iba a acabar. Y Carly mmm, tenía mucha fe en esa canción, y nosotros, por supuesto, teníamos fe en Carly, y que decía: No os preocupéis, que esto va, esto cuando estén todas las voces y tal, va a tener todo sentido y tal. Y nosotros estábamos en plan: Bueno, tal, sí, pero no era. No, la canción no había tenido todavía el, el alma de canción que debía tener. Fue la que más miedo me daba de él. no saber si esto iba a salir tan bien. Y si va si a ser una canción que se notara que a lo mejor estaba a medias, o si al final se va a solucionar todo y todo iba, la respuesta iba a llegar al final, y al final llegó. Bueno, es poco entender para la gente que no está acostumbrada a escuchar eh, música muy experimental y improvisación muy de ese palo. Toda la canción realmente no hubiera sido posible si no hubiéramos estado como los cinco, viendo qué parte podía, podía ser buena para... Lo que el concepto estaba pidiendo, no tenemos ninguna canción como con una intro instrumental tan larga y tan proggy por así decirlo, como recuperando themes y repitiendo themes a lo largo de toda la canción. Un riff que me, que me encuentro muchas veces tocando cuando me ponga a tocar la guitarra, la cojo por, para cualquier cosa o, o el, antes de los conciertos o tal, lo que es el riff de Mr. Goodman, el de... sale antes en la canción como, como riff de guitarra, la idea original fue de Carly, fue de voces. Hey, ben, you to your el entramado de voces que hay en Mr. Goodman es maravilloso. Otro nivel añadido a eso, a eso mismo, que es nuestras voces que son particulares distintas entre sí y eso es lo que hace mejor Perry Perkin, que cada uno tenemos nuestra nuestra forma de entender y componer y nuestras influencias de total y todos juntos nos hacemos mejores. Eh, estaba celebrando un cumpleaños en mi casa de la playa cuando un amigo directamente me dijo «Eh, mira, ahí parece que pone Mr. Goodman». Y eran como las iniciales MR talladas en madera con una carpeta del trabajo de mi madre que es de una marca que se llama Goodman. No sé quién hizo las letras, pero son basura todos. ¿Cómo puede ser algo? Carly es el, pues eso, el que arregló toda la canción, el que se hizo en base a sus directrices. Y, y, y es maravilloso, es, es increíble. Aprovecha todas las voces, lo hizo con todos nosotros en mente. Cantamos todos, cantamos Alex, Carly, eh, Pablo y yo. Y él se encargó de la letra también. Y para él eh, fue un, un duro peso. Fue un duro peso al que hacer frente. porque Porque era como que. O sea, toda la meticulosidad y perfección que estaba intentando imbuir a Mr. Goodman, bajo su, su tutela y su dirección artística, o sea, no podía quedar coja bajo una letra tofea. Cumplió las expectativas, las superó y genial, genial. El día en la vida de un tío, pues eso, que está como reprimido, deprimido, le va mal en el trabajo, es como un pringaete, por así decirlo, y nada, por cosas de la vida, eh, tiene la oportunidad de desfogarse un poco una noche en la que todo le sale como bien o nuevo, por así decirlo, porque su vida es bastante rutinaria, no tiene ningún alto ni ningún bajo. El resumen o la conclusión es bastante inocua porque no cambia nada. Es como que no cambia nada realmente en su rutina, es todo como una especie de alucinación o no. Buah, y Mr. Goodman tiene secretos, secretos inquietantes. Como tiene un mensaje, esa canción, su es mensaje en código morse, en algún lado de la canción. Tenéis que encontrarlo, tenéis que encontrarlo. Hay una parte en la historia de esa canción en la que no sé si entra en un hotel o en un casino o algo así. No estoy muy segura ahora mismo, pero hace como... Y es que parece que está jugando a la NES. Con Mr. Goodman me pasa, me pasa mucho que los teclados le dan un sentido a la canción que nunca lo habría nunca lo habría percibido si no estuvieran los teclados ahí disfrutemos goyón haciéndola disfrutemos goyón y, y eh, en la parte del final hay una cosa que hace había estado escuchando a Emerson Lake and Palmer y tenía un poco ese sentimiento el sentimiento que que, que le imbuyen al disco de Brain Salad Surgery y me apeteció, yo qué sé, crear ahí algo, como un outro, que fuera algo como como muy regio, como muy regio pero a la vez muy muy pro. Incluso también pensé en Alicia en el País de las Maravillas, en La Reina de Corazones desfilando, era como algo algo así muy muy curioso. Mola en Mr. Woman que haya una referencia a Ricky Morty. Y estaba muy guapo porque yo Ricky Morty no lo había visto. O sea, yo eso fue algo cosa de Carly, que es muy fan de la serie y ahora yo también. Entonces ahora cuando empiezo a verlo, y llegado a esa parte en Ricky Morty y Chostias. dicho Hay gente que ha dicho que era una canción dedicada a Ricky Morty porque metió una, un pedazo de la serie en medio de la canción y para nada. Pero eso cada uno tiene su interpretación personal. De Mr. Goodman, el solo del sexo, del final de la canción. Es algo que me, que me llena mucho, me emociona. <risa> Vamos, vamos, vamos. Aparte de que yo no soy un militarista muy técnico, porque tampoco tengo la técnica como para hacer 20.000 notas por minuto, eh, siempre me he fijado en gente como Eric Clapton o gente como David Gilmour, que son, son personas que hacen solos eh, con mucho gusto y mucha clase. Nos han quedado algunos detalles, algunas transiciones, como por ejemplo, incluir... Una Big Band de verdad en vez de que fuera sintética, pero vamos, no podemos quejarnos y estamos muy felices con esa canción. Eh, dentro del contexto del álbum y lo que es la discografía de Perry siempre va a ser un tema que sobresalga por encima de muchos otros simplemente por, por eso, porque refleja toda esta etapa hasta el momento de Perry muy bien en los 26 minutos, creo. Pero... Es el, desde luego el tema más agresivo que, que existe Perry Bergin hasta el momento. ¿no? Desde luego eh, la intención está bastante clara y sorprende bastante tanto lo que es el contexto del propio disco y la discografía como el, lo que uno espera de empezar el tema, ¿no? de una introducción que tampoco deja muy claro por dónde va a tirar y luego tiene como el, el corte, ¿no? el clash y, y empieza lo que es el tema en sí, con toda esa locura de black metal, de death. Empezar a hacer el pogo. El death metal que hemos mamado, sobre todo Dante y Alex han sido siempre los más fans del Death Metal. Y poco no. No, no. más que nada era eso, meter un riff tras otro tras otro y llenar la canción de. de jodidos riffs llenos de death metal. ¿sabes? Es como casi un trabalenguas al principio, son líneas en plan death clock siempre me ha reventado la cabeza dentro de la letra de Dante que es como el concepto en sí de la hipocondria de cómo él se siente frente a la posibilidad de tener una enfermedad que nunca existe el hecho de estar recluido dentro de ti mismo de oír tu propia sangre el azote de esas ideas en tu mente pues nos quedó una canción bastante acorde al, al tema siempre que habíamos querido hacer una canción así y dijimos este es el momento. Y es una canción que a mí me encanta, hipocondria, y que el directo es brutal, nos lo pasamos genial tocando hipocondria en directo. Nunca había tocado como metal extremo y es un reto que me gusta porque la música a veces lo requiere. Cuando planeábamos hacer hipocondria yo no sabía hacer guturales y el registro que tengo en Perry Perkins, al menos en el link había sido muy agudo y era como, eh, si me arriesgo mucho y lo hago mal, voy a perder, voy a perder notas por arriba. Había probado con cosas anteriormente, pero era como que lo había dejado a los dos días porque yo era como, uff, esto no, me estoy jodiendo la voz, esto no puede ser. Lo que hizo que me, que me dieran muchas ganas de, de aprender eh, guturales y voz limpia y lo que me hizo darme cuenta de que era posible fue escuchar a, a, a Lisa White gluth cantando en limpio con Camelot, creo, que tienen una canción que canta con Camelot. Y es que no me lo podía creer, o sea, una tía que es como el demonio en Arch Enemy, al escuchar esto y esta belleza dije, guas, tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo. Y entonces me puse pim, pim, pim. Me ponía sobre todo Crimson, de hecho Sanity, que dura 40 minutos, y era como un, venga, vamos, vamos. Y también me ponía Karma, de Ope, es una canción que me gusta mucho, y que tiene de todo, tiene... tiene... y tiene también como me daba vergüenza la... eh, practicar en casa y también por los vecinos, tal pues cogía y me iba por la noche a pasear, a practicar esas canciones cuando no había nadie en la calle. En otro plano tenemos directamente el punto en el estudio pues eso, teniendo la línea de batería y a lo mejor las guitarras sin reamplificar y sin nada y con las voces de Alex por encima sin tratar. Fue como parece que estamos alcanzando algo, un nivel de, de una manera que no habíamos alcanzado cansado hasta ahora! Bueno, el riff del, del principio de la canción fue una cosa que... fue como un experimento entre Dante y yo en intentar hacer un riff un poco moderno, un... <tose> todo eso, o sea, se acuerdas que te los canto así pero es imposible cantarlos porque son disonancias todo el rato? Pero todos esos acordes me acuerdo que Carly y yo estuvimos ahí viendo qué podíamos hacer para juntar con ese ritmo que él quería hacer, ese ritmo y, y para ligarlo con lo de antes justo. Y al final sal, salió eso, estuvo muy bueno. De las canciones más sobresalientes que Pablo ha sabido gestionar, siendo también un, un estilo bastante alejado al eh, que él solía escuchar. Pero hay alguna parte en la que estoy haciendo algo distinto o disonante con las guitarras o algo o, o, o sea, así. y y me parece que en esa canción, cuando toco, es como si estuviese tocando para mí. Hay directamente una línea que creo que es del Pokémon, del primer Pokémon que salió. Lo mete directamente y es como joder, tío. Y para mí la parte más, o sea, más creativa y que más me he tirado en esta canción es cómo salimos de la canción, la parte final. Cada instrumento va con una parte de la batería. Va siguiendo una parte de la batería y eso es algo que me gusta mucho. O sea, Ax y yo vamos marcando como el bombo. Yo doy los golpes de caja. El riff con el ritmo se va fusionando y se va transformando. Pablo y yo nos, contrapon nos contraponemos mucho porque yo hago el golpe de caja, él hace el de bombo, a veces coincidimos, a veces no. Y esa parte entera mola, mola mucho así diseñada, está muy guay. Sí que la huella del metal extremo nos va a acompañar. Un trecho en, en la historia de nuestra música seguro que sí. Time es de las primeras canciones que compusimos, diría que la primera. La compusimos en un día o dos, eh, prácticamente entera, o sea, con todas sus partes. Un equilibrio muy guay de rock y metal, muchas partes. Que van con la historia, y yo soy muy de historias, cine y todo eso, entonces, la que más me gusta, Time. Time parte de 3, creo que es mi favorita de la anterior. Time tiene de bueno, yo creo que es como un respiro en el disco. Creo que tiene una calma que no tiene ninguna otra canción. Mucha parte limpia, mucha parte de voz tranquila, y con solo guitarra y voz, o muy, mucho más sencilla. Y la verdad que eso se aprecia, o sea, le da mucho respiro al disco. O sea, una canción así le da una, un contraste al resto del disco importante. Bueno, en cierta, en cierta forma es incluso más al uso, ¿no? Como he dicho, o sea, es un metaproceso un poco más al uso en tanto en cuanto no es tan alocado como, como puede. En Time creo que la voz de Alex es la mejor voz que ha tenido en toda la historia de Peribre. Creo que es la mejor canción para demostrar el potencial que tiene Alex el principio ya es sobrecogedor directamente, con Alex solo cantando, eh, es maravilloso. Yo cuando, cuando escuché eso grabado en directo en el estudio, lloré. Alex siempre me pone los pelos de punta, pero ahí siento como escalofríos. Como no me he parado a escuchar la canción leyendo la letra, no estoy muy seguro de lo que está pasando en la canción, en la historia. Ni Time 1 ni Time 3 No sé, parece que es mi canción favorita Sé cosas concretas y sé la historia global Pero no sé qué está pasando en la canción um. Lo siento, Dante Pero nosotros ya empezamos directamente con, con el riff que también existe en Time Part 3 Evidentemente nosotros estábamos muertos de hype por desarrollarla y por avanzar en la historia, avanzar en la canción. Hubo eh, un gran arreglo en Time, una parte que se la metimos eh, después, pero luego vimos que a lo mejor esta parte eh, rompe un poco con la canción, con lo que queremos decir, that, así que esa parte la dejamos para el bonus, el bonus disc. Luego tenemos partes melancólicas, partes heroicas, en las que no está por meter coros en plan Queen con terceras y octavas y quintas como muy por arriba y darle ese toque épico mi parte preferida de bajo es la de Time la primera estrofa en la que yo canto you think you're than others. primero hace trun trun trun trun trun trun toda esa parte en realidad que es solo batería y bajo y me encanta cuando cambia en la estrofa a esa, esa, esa, esas notas. Mi línea favorita debajo del disco está en Time y es la primera que compuse. Porque es un. Eh, tiene un tiempo. ¿Cómo se dice? Odd Time en español. Odd Time. Pues me encantan los tiempos raros. Yo personalmente contribuí, no había hecho nada parecido en mi vida antes. Y me hizo sentir como que yo también podía ser parte de esto. Me gusta mucho el solo de Moog que hay en Time en la parte de las noticias. Me hace un solo, un solazo. Me parece súper... que va muy bien, sirve muy bien al propósito de la canción. Una de las voces que más ilusión nos hizo meter en el disco fue la de Nes Cabrero, un gran amigo nuestro que siempre nos ha ayudado desde el principio y hemos como entablado una relación muy fuerte a lo largo de los años. Y fue una sorpresa a la vez, porque yo no lo sabía hasta que lo escuché, hasta que me dijeron ¿no te has dado cuenta quién es la voz en español, tal? Y dije, joder, ¿de quién es? Y era de Nest, tío, sí, era de Nest. Hay un montón de solos que me molan un montón. Expresan perfectamente por lo que está pasando el protagonista de la canción expresa como muchísima inocencia y muchísima, muchísima alma, o sea, toda la capa de sonido que hay ahí más ese solo... Es como muy, muy de feels, muy de... ¿Qué es este solo? Al principio era uno de mis temas, de los temas que no, tema me gustaba de, de muchos, desde luego de disco seguro, pero con el tiempo pues ha sido de mis favoritos, la verdad, de toda la discografía, que tiene momentos bastante memorables y desde luego... Eh, en lo que es la idea de, de las varias, de las distintas partes que va a tener pues, el concepto de time, ¿no? como, como ya es que Time 3 y demás. Eh, es una muy buena introducción, creo. Si bien todavía Time Parts 2 no, no existe, pues eh, desde luego entre lo que hay en la 1 y la 3 hay bastante sobre lo que trabajar, así que. Son cuatro partes de un todo Son realmente, aunque todos tienen validez por sí solos Siempre quise que hubiera un hilo conductor Se si supone que cada vez son más inquietantes o más eh, terroríficos eh, Existían antes de existir la estructura del disco eh, Quizá la gente se piensa que como se, van entre canción y canción eh, Se diseñó así desde un principio Y no es cierto, la verdad es que mmm, yo al principio tenía tres interludios que quería hacer por diversas cosas y al final viniendo, llegando a esa estructura a la que llegamos, porque los interludios con, con todo el material que teníamos se quedaron fuera eh, al principio y dentro estaba Cucúmeros de Golds. Una canción en un sitio y tienes como tu minuto y pico para poder digerir lo que acabas de escuchar mientras te va llevando lentamente en un pasaje hacia la siguiente canción. Y me encanta que estén, que, que, se, que se vea también que nos gusta hacer Música instrumental, beats. Buah, buah, el 3, de Sound, de Sound, por favor. Ese interludio me tuvo rayado bastante tiempo porque como es eh, el infierno de Tomino eh, recitado, pues que es un poema que si lo lees entero en voz alta te mueres, pues me daba muchísimo miedo meterlo en el disco porque algo malo iba a pasar, algo malo iba a pasar. Hice otro más, los otros tres los tenía más o menos pensados y, y tal. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, son exactamente lo que quieren ser, eh, son lo que yo quería que fueran, eh, es digamos la parte más experimental de mi, de mi música quizás. Eh, me gusta mucho el aire trip hop que tienen o el aire mmm, sintético y pues eso de terror, de música de terror, yo soy muy admirador de Akira Yamaoka que es una gran influencia para mí musicalmente y mucho más en los interludios, que es el compositor Akira Yamaoka de, de la banda sonora de, de juegos como Sand San Hill ¿San ¿San famosa entre otras cosas por su música porque es brutal, a mí me encanta la banda sonora de Sand Hill Incluso en esos interludios se puede añadir algo de de avant-garde, algo de creatividad, algo de de experimentalismo Y a la vez tampoco destapar nada de lo que viene salvo en algunos casos, pero es que sería muy difícil de digamos, de interpretar eso para nadie que no conozca ya el disco, De interpretar que puede haber ahí que de entender algo del contexto del TOTEM. Así que, en ese sentido, me parece que es muy buena idea y, luego, si no estuvieran en el disco, desmerecería bastante lo que es la escucha completa. Como oyente, es algo que para mí no puede estar fuera del disco. Tienen... forman parte del TOTEM como las canciones en sí. Y algo aparte, vota Quimby. <risa> esto es la, la bicharrada, madre mía, de verdad, ¿eh? Como está la canción. O sea, esto básicamente, digamos que es la noche, o sea, justo antes de inventarse. O sea, aquí, ha he hecho, tengo pensado en plan susurros y cosas que se oigan, en plan, en plan, plan ha he hecho un sueño, así, ha he hecho toda la paranoia. Entonces, he Última semana de mezclas. Última semana de me mezclas. Última se... ¡Oh my! No, no, no, no, no. <laughs> Hostia, no es el side Hostia, Muse. Perfecto. Bueno, Carly, creo que este es el momento oportuno para decirte que estamos regrabando todas tus baterías. ¿Qué es el disco de California, de Danny Carly? Sin el segundo, ¡papum! ¡papum, pum, pum, pum, pa pum, pum, pa ¡ah! ¿Qué te ha dicho, papum? La realidad que estés desenfocado es muy grande, ¿eh? Lo sabes. <risa> Espera... Sí, ahora más estoy. You are indeed working. Esto es lo que hace te el bajista. <risa> ¡Oh, shit! Oh. <risa> ¡Qué tanto porque no voy a tocar lo que suena My grow heavy and I do, Have a little mercy. shit and crap, I don't know the fucking words. So I have here the fucking sheet of paper and I should read it but I'm lost. Thank you doing, nigga. Fancy you a chat? Maybe I pull my trigger then you shut the fuck up. Make me my way, boy. I ain't fucking playing. Shoot her from the hip. You know what I'm saying. <laughs> oh, fuck him. I just see the look at the face. I fuck just Say out loud. Would you like me to tell you when you as help that's just what I'm not gonna pay you, mom. Because you could find just in case you. You know can't till every day and you know. hope you just in case you here. tu beso Te arranco los pelos, te peto la popa Venga, ¡Eh! trae toda tu pilla, ¿eh? trae saliva ¡Que abra la jaula! ¡La jaula! I lie, you might. <laughs> Fuck <Fook> me. <laughs>